despierta, tu rostro sinuoso siempre desconcierta. Aunque estés tan lejos, aunque estés muy cerca, tu imagen perdida siempre se presenta. estés ausente o estando a mi lado tu cuerpo endiosado siempre me pervierte. Esta ternura, tu falsedad, me resta ternura. Muerta, todos mis sentidos siempre me atormentan, aunque ya no existas, aunque ya estés muerta.